Suscríbase al canal y denle la alerta de la campanita para las próximas novedades en nuestra programación. También les invitamos para que descarguen desde la Play Store la aplicación La Superior Estéreo, emisora en Internet 24 horas al día. Seguimos en la entrevista con Vivi Ramírez, talento colombiano. Vivi, eh, presentaciones es. artísticas, ¿ya el, el médico le ha autorizado hacer presentaciones en tarima o no puede forzar todavía mucho la voz? No, no, yo ya estoy lista, yo ya estoy con toda, con toda la batería lista. No, con no, nada, todo, ya uno tiene que, después de todo ese proceso, uno tiene que iniciar o reiniciar su vida llena de aprendizaje, pero con toda, no, nada, nada es decir, Después de tú estar sano, nada te puede impedir hacer lo que te gusta hacer. Entonces, no, no, no, ningún impedimento. Excelente. ¿Y ya tiene fechas de presentaciones, Vivi? Sí, me han estado llamando y haciendo muchas cotizaciones, pero yo hasta el momento todavía no tenía la orquesta conformada, entonces he tenido que decir que no. Y apenas la semana entrante tengo ya reunión con el director de... que va a ser el director de mi orquesta y, y con un manager también. Entonces ya... Primero tengo que tener la, la orquesta muy bien conformada para poder empezar a, a, a vender mi, mi trabajo. Claro que sí. Bueno, eso sabe... será, muy pronto, eso ya será muy pronto. Seguro que sí. Sabemos que su carrera musical va a volver a repuntar y, como efectivamente lo está haciendo, ¿va a ser celosa con las composiciones que quieran hacerle llegar o va a aceptar solamente las de Iván Calderón o está abierta a recibir composiciones de otros autores? Yo sí estoy abierta a recibir composiciones de otros autores, pero con los arreglos musicales y, y la producción de Iván Calderón. Él tiene muchas canciones que no solamente son de él, sino también de otros compositores. Inclusive entre las cuatro que grabamos hay una que es de otro compositor, no recuerdo el nombre, es pena. pero él es abierto a recibir cosas y, y, y, y yo espero lo que él me va entregando a mí. Pero que yo lo reciba directamente no, yo estoy dejándome guiar, estoy de la mano de Iván y me dejo guiar de pues de, de él, de su conocimiento y de y, y lo que él considere que, que es mejor para mí. Claro que sí. Esta es una pregunta que debía hacerla al comienzo, pero que bueno, debido a su, a su linda historia de vida, se me ha escapado. Eh, su forma de cantar, el aprender a cantar, tan especial que lo hace, tan linda esa voz que registra, eh, ¿la aprendió de alguien? ¿Hizo algún estudio para, para lograrla? No, soy totalmente empírica. Nunca estudié música y no tengo herencia musical por ninguna parte tampoco. Eh, no hay herencia, soy, la herencia empezó por mí. <risa> y no, yo creo que yo empecé a... Yo nací con el don, Dios me dio ese don, y yo lo fui perfeccionando, pero ya en tarima, a medida que, o, en, o, en las, o en las disqueras, yo empecé a buscar cómo podía colocar mejor la voz, sin ¿sí? para no forzarla, y empecé a buscar el timbre, o que, que fuera el que más y que también se acomodaba más a mí, Entonces yo todo lo fui haciendo empíricamente, todo eh, el resultado de lo que es hoy mi voz es, es producto de, de una búsqueda y de aprendizajes, eh, pero en tarima y en, y en estudios de grabación, no, no estudié música, No económicamente nunca tuve, pues antes de empezar a trabajar, la posibilidad de, de entrar a un conservatorio o algo así, y la vida fue la que me fue enseñando a partir de la experiencia la manera de cantar. ¿Pero tuvo algún referente de voz femenina o masculina? Considero yo que más eh, femenina que masculina. ¿La, ¿Lo tuvo? Sí, sí. Me gustaba mucho, me gusta mucho escuchar a Marisela y, y a Mariah Carey, la escuchaba, es muy, me pegaba mucho de ella. Me gusta mucho la manera de cantar de Mariah, de Winnie Houston y Marisela y Rocío Durcal. Yo creo que eran como mis, mis ejemplos a seguir. Sí, todo el tiempo las escuchaba y trataba de aprender de todas un poquito, pero sin perder yo la originalidad y, y mi propia voz, porque no se trataba de buscar cómo imitar a alguien, sino más bien como cómo, cómo yo aprendiendo a, a cantar de, de la mejor manera, pero sin perder mi propia voz, que no pareciera la voz de otra persona tampoco, pero ellas sí fueron grandes días para mí. Así es. ¿Y de las cantantes colombianas, algún referente dentro de la música tropical? No, no. La verdad, no. Pienso que en otras ciudades, aquí en Antioquia, hay gente que canta muy bien y todo, pero no los he tomado como referentes, sino que... Y en el y en, otros, en otras ciudades sí hay muchas cantantes muy buenas, Rochi, por ejemplo, eh, pero no, la verdad no, la verdad no, no todo aquí en Colombia no he tenido referentes, sin decir que no haya gente que cante muy bien, pero no quería parecerme a nadie, quería tener mi propio estilo, entonces... Digamos que yo misma, por medio de otros géneros, fui encontrando mi propia voz. Claro, claro, lo entiendo. ¿Tuvo oportunidad cuando estuvo con la Sonora Dinamita darse cuenta o conocer a Margarita o a la India Melillara? No, la India Melillara no, porque ya ya era como de otra generación. Pero sí a Margarita, Sí, Margarita es una diosa de la cumbia en Estados Unidos, y en México, la adoran. La adoran y fue un gran referente, sobre todo para interpretar las canciones de la Sonora Dinamita. Y ni hay que hablar de la grande, la gigante de Icononso en el departamento del Tolima, la señora Matilde Díaz, ¿no? Ah, total, claro que sí. Sí, sí, sí, claro que sí. No, claro, ya son todas idolizadas en su momento, obvio, todas esas personas eh, tan talentosas, Dios mío, que son siempre como un, un referente para uno, claro que sí. Pero sin, tomar, sin, sin ponerse uno como a imitar, sino aprendiendo ciertas cosas y si uno perder su originalidad. Pero claro, todas toda la moposina todas... No, no, no muchas, muchas artistas que que vale la pena cuenta y escucharlas. Y ah, a mí sí hay una cantante de acá de Colonia que me encanta, Adriana Botina. Oh, sí. una mujer me parece que canta... No, no, no, es una cosa espectacular, a mí me encanta. Y a mí me encanta ella, y yo... Para rancheras, busco mucho la voz de ella, las versiones que ella tiene de rancheras. Cuando ella, grabó, ella era la voz de la hija del mariachi, de esas canciones, y me encanta escucharlo. A mí me parece que esa mujer canta, Dios mío, como Los Ángeles. Tiene una voz, no, no, no, no. Quisiera uno cantar como ella. Es bellísima su voz y, y, y a ella sí la escucho mucho. A ella sí la escucho mucho. Cuando quiero cantar rancheras, escucho mucho, como muchas cositas que ya tiene que, que vale la pena. Como, como aprender. Es espectacular. A mí me eriza como que a, a, a, a, a mí me eriza cuando escucho a esa mujer. Uy, no, esa mujer tiene una voz privilegiada, privilegiada, hermosísima. Excelente. Bueno, mi querida Vivi, ¿qué viene en los próximos días para su carrera musical, para que los oyentes estén pendientes de usted eh, No, yo en las redes voy poniendo todo, les pido que me sigan en las redes. Vivi Ramírez, ahí me encuentran en todas las redes, que me sigan, que me escuchen, que yo todo el tiempo ahí estoy montando como todo lo hago la novedad de lo que va pasando con mi carrera. Por lo pronto, para la semana entrante, como te digo, tendré una reunión con el director de, eh, de la orquesta que estoy conformando y escogeremos el repertorio que tocaremos en vivo para mandar a hacer los arreglos. También tengo reunión con alguien que, que es manager y para que me maneje la carrera también. Va a ser como de reuniones y de, pues sin dejar de grabar, donde iban todos los coros de las producciones que él hace. y, y Pero más que todas esas reuniones que tendré, será para ya materializar todo lo que tengo pensado y para que muy pronto ya pueda estar eh, ya en grandes escenarios, si Dios nos lo permite. No podré dejarla ir de esta entrevista si no nos regala un fragmento de la canción exitosa, que ya usted está lanzando de las cuatro al mercado discográfico No Eres Para Mí. Bueno, a ver. <risa> Basta una mirada para deshacer tu hechizo y llegue a pensar que el mismo Dios así lo quiso. No eras para mí, ni yo para ti. Pasó una mirada para echar tierra al pasado. No será lo mismo algo que está contaminado. No eras para mí, ni yo para ti. <risa> <risa> ¡Qué lindo canta, qué lindo canta Vivi! Qué, ¡Qué lindo, qué linda historia nos ha dado! De una cosa tan personal como es tener pues el, el yugo de una enfermedad que usted lo resume uh -huh. en una sola palabra. Bendición. Gracias, Vivi. Sí, <ríe> un aprendizaje muy grande. Gracias a ti, él Estamos siempre en contacto. y Un beso muy grande para todos los que están ahí conectados y los que siempre se conectan con con tu emisora. Un abrazo muy grande y espero conocerlos y que nos conozcamos algún día eh, personalmente. Claro que sí, Vivi. El Dios Todopoderoso nos dará ese privilegio de abrazarnos y, bueno, saludarnos personalmente. Eh, saludar, tener la oportunidad ah, mira, de, de, de abrazar a un talento como el es usted, Vivi. Muchas gracias. Dios va a permitir todo lo que nos propongamos y así será. Así es, es Vivi Ramírez, cantante nuestra, cantante colombiana, de una maravillosa y espectacular voz que ha estado con nosotros aquí en la Internet a través del de canal OZ Producciones. Gracias por suscribirse, por darle la alerta de la campanita para próximas novedades. Y no olvide descargar desde la Play Store a su teléfono Android nuestra aplicación de la emisora La Superior Estéreo. Ahí la encuentran, ya pudieron ver el logo a lo largo del video en la entrevista gracias a todos ustedes Vivi Ramírez, muchos éxitos para esta gran cantante antioqueña muy colombiana que ha pertenecido a diferentes orquestas en nuestro país con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo, hasta la próxima